Hola amigos de Mexcan, aquí estoy con otro video donde les voy a mostrar cómo me trasladé a North Vancouver a través del Sivas o el camión acuático. Como pueden ver, es el camino que me lleva al camión acuático o el Sivas La última estación del SkyTrain te conecta a este camión acuático, que es la estación del Waterfront. Simplemente hay que seguir las indicaciones que te muestran en la estación. Y como pueden ver aquí tenemos una mujer tocando un instrumento tradicional de China. Escuchemos un poco. ¡Bien! Or... ¿Es okay. Qué padre, ¿no? Poder escuchar esta música tradicional y con un instrumento poco convencional. Y bueno, pues continuamos con el viaje. Aquí seguimos derechito, bajando por las escaleras eléctricas. El camión acuático cuesta lo mismo que el camión tradicional, solo que ese día yo compré el pase del día, por lo tanto yo me puedo subir a todos los camiones, al camión acuático, al SkyTrain. El costo es de 10 dólares y vence hasta las 12 de la noche. Como pueden ver, ya me encuentro en las puertas que me va a conectar al camión acuático. Y como pueden ver ya está aquí el camión acuático, esperamos a que se abran las puertas, ya podemos entrar a él. Muchísima gente toma a diario el camión acuático para trasladarnos a lo que es North Vancouver o el norte de Vancouver. Es un camión acuático un barco con mucha capacidad, como pueden ver en pantalla. Y aquí ya vemos lo que es este la bahía prácticamente como pueden ver ya la gente está tomando su lugar para podernos trasladar y ahora ya el camión acuático ya comienza a, a trasladarse tarda aproximadamente unos 20 minutos llegar al otro extremo al norte de Vancouver aquí les muestro con el mapa de dónde a dónde nos trasladamos con el camión acuático como pueden ver hay algunas embarcaciones ya ese barco contiene contenedores los famosos contenedores que llevan mercancías de un continente a otro, de un país a otro. También quiero mencionarles que en todo el camino este, tenía acceso a internet gracias a la compañía Shah, que nos ofrece internet wifi gratis. Y también debajo de los asientos habían los salvavidas por si el camión acuático se hundiera. Pero imagínense si se hundiera el barco. Este, aunque quedáramos flotando en el agua esa agua está helada entonces si no nos morimos por ahogamiento yo creo que nos moriríamos por hipotermia pero bueno continuamos con el viaje también mencionarles que el norte de Vancouver es lo más caro que hay en Vancouver si de por sí Vancouver es caro ahora imagínense en lo que cuestan las casas en North Vancouver o el norte de Vancouver también noté que muchísima gente estaba grabando y tomando fotografías no sé si eran turistas o eran personas que viven aquí en Vancouver pero que no comúnmente viajan al norte de Vancouver supongo que una persona que toma el camión acuático todos los días no va a estar grabando todos los días eso suena completamente lógico ¿no lo creen amigos? también otro detalle que quería compartirles es que puedes subir tu bicicleta en el camión acuático vi varias personas con su bicicleta en lo cual me parece genial sin embargo dice un reglamento que si el camión acuático está muy lleno no puedes subirte con la bicicleta y también no puedes subir la bicicleta a las escaleras eléctricas tendrás que utilizar las escaleras tradicionales bueno continuamos con el viaje aquí estamos viendo en el lado derecho lado izquierdo, grabamos un poco a la gente trato de no grabar mucho a la gente para que no se molesten y me digan algo por esa razón no los grabo mucho aquí ya me cambié al lado izquierdo del barco o del camión acuático como pueden ver este... vemos lo que es Vancouver en la parte de atrás miren ahí están los edificios de la ciudad y también se alcanza a ver lo que es el parque Stanley, algún día iré para allá, no he tenido mucho tiempo, pero bueno, prometo que voy a ir allá y grabaré video y se los compartiré a todos ustedes. Y lo tengo que hacer antes de que comience a nevar, porque si no ya va a ser imposible. Una de las ventajas que tiene ese parque es que nos podemos ir en la bicicleta, lo cual lo pienso hacer próximamente. Por cierto, ya me compré una nueva bicicleta, a ver si esta vez no me la roban. Bueno, continuamos con el viaje, ahí se ven ya algunas construcciones, algunas casas, Créame que el norte de Vancouver es muy bonito, desafortunadamente no pude grabar mucho porque ya iba tarde, ya eran como las 5 de la tarde en estos momentos, el 9 de octubre del 2017, que por cierto se celebra el Día de Gracias en Canadá, es diferente fecha a la celebración del Día de Gracias de los Estados Unidos. Por eso es que había menos gente en el Cibas Quizás ya estaban en sus casas preparando la cena para el Día de Gracias Yo sinceramente yo no celebro el Día de Gracias porque no es un día tradicional en México No es un día feriado en México Eso es algo más de los güeros anglosajones Pero bueno, está bien que lo celebren Es un buen pretexto para reunirse con la familia Miren, como ya estamos viendo, ya estamos llegando al otro lado ya por fin terminó el viaje, son más o menos 20 25 minutos. Yo tuve que cortar el video porque si no el video se va a hacer bastante largo. Y mientras se está metiéndose a este hueco, el barco está golpeando las paredes. Tal vez ustedes no lo sientan, pero sí se sentía como se golpeaba. A ver, me voy a callar para ver si alcanzan a escuchar. y hasta el final choca con esos hules del fondo y ya podemos salir por el lado izquierdo muy bien ya vamos a salir del barco aquí tuve que bajar un poco la cámara porque no quiero que la gente me lo tome a mal de que les esté grabando Ahí como que la puse entre la mochila y, y algunas cosas que yo llevaba Para pasar un poco desapercibido Aquí voy a cruzar hasta el otro lado para ver eh, un poco más del agua Y bueno pues ya estamos en el otro lado Allá al fondo se ve eh, la ciudad de Vancouver Y aquí bueno continuamos con el viaje como pueden ver es muchísima gente la que toma el camión acuático o el Sivas Y al final del camino se encuentran los camiones que te llevan a un montón de lugares. Por ejemplo a Capilano, haré un video sobre Capilano. Es un parque entre las montañas donde te puedes subir a los árboles gigantescos de 30 metros. Bueno ya lo verán, lo subiré en su momento. Como pueden ver ya vamos de regreso y bueno pues esto es todo amigos, espero que les haya gustado el video. Yo soy Daniel de MexCAN y nos vemos en próximos videos. Adiós.